Buenos días, queridos suscriptos. Para revisar si hay actualizaciones dentro de Google Chrome, lo que vamos a hacer es ir a la línea acá, de menú hamburguesa, tocamos clic, luego vamos a Ayuda, y después vamos a Acerca de Google Chrome. Nos va a salir esta pantalla y va a buscar, ¿ven? De esta forma, y si hay alguna actualización, ¿ven? La va a descargar, lo hace solo. Lo va a descargar, lo va a actualizar, va a descargarlo todo de internet y va a estar actualizado. Ves la versión 81040. Va a cambiar, se va a actualizar. Ahí está descargando. Y lo que se hace es reiniciar. Eh, siempre es recomendable usarlo o hacerlo cada vez, eh, una vez por semana o una vez al mes, para que el navegador Google Chrome eh, esté actualizado lo que voy a hacer yo es, voy a pausar voy a reiniciar, toco el botón de reiniciar y ahora les muestro cómo cambia la versión listo, ahí reinicié ahí cambio la versión, ves ahí hubo un cambio de versión ahí cambio la versión y listo ya si yo vuelvo a entrar de nuevo voy acá, ayuda acerca de Google Chrome vas a ver que va a buscar nuevamente y me va a tildar que está actualizado dice Google Chrome está actualizado de esa forma se actualiza el navegador Google Chrome. Eso te conviene hacerlo, vuelvo a repetirlo, una vez por semana o una vez al mes. Espero que les haya servido y hasta la próxima. Si te gustó el video, poné me gusta. Si no te gustó el video, poné que no te gusta. Dejame un comentario, suscríbete y comentame qué otros videos te gustaría que aparecieran en el canal. Te voy a dejar un video de los videos recientes, que es el video más nuevo que está cargado en el canal de Edu Videos, y otro video que ni sé yo qué va a ser pero otro video más que va a aparecer ahí como sugerencia. Espero que lo disfrutes y te deseo muy buena semana y que estés bien.